Mientras estés conmigo nunca te pasará nada Veo que estás feliz conmigo, lo veo en tu mirada Entre todas las cosas me gusta tu caminada Siento que esto no es real, siento que es un cuento de edad Mi única debilidad es cuando tú a mí me miras Toda esa hermosura sé que todo en mí me gira Sé que yo siga queriéndote el resto de mi vida Para todas esas cosas tú eres la que me motiva Aunque soy de las personas que no sabe qué es amar Con un poco de tu amor me tendré que You know the